¿Qué tal Martín? Muy buenas noches aquí en Londres el ambiente es de fiesta, de algarabía mucha emoción ya a horas de la coronación del rey Carlos III muchas personas han venido de todo el mundo inclusive de muchos países de Latinoamérica a presenciar de primera mano este evento histórico y hoy vimos un gran despliegue de seguridad se estima que más de 11 mil elementos de la policía van a estar apostados mañana durante esta coronación a lo largo de la procesión por otro lado te cuento que se esperan más de 2.300 invitados en la abadía de Westminster y muchos de esos dignatarios se reunieron con el rey en Buckingham Palace en una cena de gala y precisamente el monarca hoy salió del palacio de Buckingham y sorprendió a muchos cuando fue a saludarlos. Estas personas han estado acampando allí por varios días para tener un lugar en primera fila.